Creo que un nuevo medio es eh, un viejo medio con maneras más creativas de tener modelos de negocio, narrativas, eh, estructuras editoriales, procesos incluso de eh, editoriales, eh, modelos de negocio, modelos de redacción. O sea, es, un, es una mezcla de eh, todo lo mismo que se venía haciendo en los, en los viejos medios, pero asumiendo todas las, las dinámicas y los desafíos que impone la crisis económica y toda la, la reformulación del periodismo en la actualidad. La principal influencia de Internet en los nuevos medios ha sido, primero, democratizar los canales de, de comunicación y abaratar los precios de esos canales de comunicación si se compara con los precios de la radio, de la televisión y de los periódicos impresos. En segundo lugar, ha democratizado también la relación entre las audiencias y... Eh, la prensa toda vez que supone una relación mucho más instantánea, mucho más en tiempo real y ayuda a mantener no solo la transparencia que los periodistas ayudaban a mantener sobre eh, la sociedad, la política y las empresas, sino que ayuda al mismo tiempo a mantener la transparencia en eh, del periodismo eh, si uno lo entiende como que está siendo todo el tiempo vigilado y juzgado en público eh, por parte de, de los lectores. Mi primera recomendación es para periodismo de barrio, porque es el medio en el cual trabajo y es una revista digital que trata temas de cambio climático, medio ambiente y desarrollo en eh, basada en La Habana, Cuba. En segundo lugar para Radio Radioambulante, un proyecto que sigue apostando por el periodismo radiofónico y por el podcast y por contar historias latinoamericanas de diferentes ciudades. Y el tercero es para el diario.es porque es un medio que se ha mantenido eh, con un modelo de negocios que un poco sirve de ejemplo para el resto de la industria periodística y no renuncian a hacer eh, historias de calidad e investigaciones eh, periodísticas.